amigos hoy les tenemos un programa súper espectacular les vamos a hablar de unos insumos que son en especial para las diseñadoras que hacen cosas preciosas si sí, vamos a hablar de los settings esos son unas pequeñas cajas metálicas en bronce las cuales pueden encontrar doradas en baño de oro de 24 o en plata y es la mejor alternativa para todos los diseñadores que quieran crear de una forma fácil y sencilla varios accesorios súper ahí me se no súper Vamos a comenzar hablando de los settings de cristales de Swarovski, desarrollados por Swarovski. Son especiales para estos cristales. En este momento les estoy mostrando, por ejemplo, el SS-39. Son estos pequeños cristales, como pueden ver tienen un cono. Así viene el setting en crudo. En crudo es decir que no tienen ningún tipo de desarrollo, ni ningún baño, ni argollas, ni pines. Ya una vez desarrollados, por ejemplo aquí, los encontramos solo con el pin para poder colocar los topos. Como les decía, este cristal, Viene con un conito y el, el setting especial para él es este. Entonces aquí ya lo tenemos desarrollado, simplemente es colocarlo dentro del setting. ¿Para qué nos sirven estos settings? Como pueden ver, estos cristales no tienen ni perforaciones ni pasantes, nada. entonces poder trabajar con ellos sin, sin los settings pues resulta complicado. Aquí también tenemos otra forma muy bonita, nueva de Swarovski, que es este ojito. Entonces este ojito lo podemos, lo podemos utilizar en estas cajitas que vienen para pulsera, como pueden ver con los do las dos argollas, para dije colgante, que tiene una argolla aquí en la mitad, o también puede ser en aretes. Esos settings ya están desarrollados para poder trabajar. Bueno, vamos a continuar hablando de las otras formas de cristales de Swarovski que tenemos. Tenemos esta forma redonda, la lágrima y la ovalada. Ustedes pueden encontrarlas en la página con los códigos, pero no los códigos de cada una, sino el código de su forma. Es decir, la redonda la van a encontrar como el 1122, las lágrimas como el 4320 y las ovaladas como el 4120. Una vez ustedes tengan identificados qué cristales son los que quieren trabajar tienen que buscar de igual forma los settings. Si quieren trabajar con cristales de Swarovski, tienen que buscar los settings para estos cristales. Para esta forma ovalada, que es el 1122, ustedes lo colocan dentro del setting y ya definen qué es lo que quieren trabajar. Si quieren trabajar solo con el topo o el topo con argolla para poder colgarles más accesorios, más insumos. Vamos a mirar, lo mismo pasa con las lágrimas, en las lágrimas también tenemos la lágrima grande que es la 18x13, la pequeña que es la 14x10 y las pueden encontrar con argollas o simplemente solitas sin argollas para poder colocar el accesorio, el cristal que ustedes tengan. Recuerden que estas bases son ideales para todos estos cristales y piedras que no tienen perforaciones y pueden trabajar sin necesidad de ir al taller eh, o a un taller o un joyero para que las puedan desarrollar. La ovalada es la 4120, ustedes colocan en el buscador de la página, colocan 4120 espacio SW y ahí les va a aparecer todas las alternativas de cristales de Swarovski que tengamos. Entonces ya dependiendo de la forma que ustedes quieren trabajar, de igual forma van a buscar el set. Vamos a desarrollar un accesorio. Muy fácil para que vean cómo se puede utilizar los settings. Entonces vamos a coger la base. Yo ya definí que quiero trabajar con un cristal eh, 14 x 10. Entonces lo que quiero hacer es coloco el seti, el cristal dentro del seti. Y voy a cerrar las pestañitas que tiene Estas pestañitas son las que me van a contener el cristal. Van a evitar que él se me vaya a salir. Entonces con un pedazo una parte de la pinza voy a doblar las, eh, las uñitas de la, del seti y verifican que queden bien cerraditas. Ya tengo aquí el setting con el cristal. Vamos a coger una argollita, la vamos a colocar dentro de la argolla del setting y aquí le voy a colgar una borla que están muy muy de moda y estas borlas de tres son muy bonitas. Quedan muy lindos los aretes de una forma sencilla. Fácil, no tuve que ir al taller, no tuve que ir donde ningún joyero para que me pudieran incrustar y me pudieran gastar el cristal dentro de una base. Esta es una alternativa, la otra puede ser uno de estos aritos que tenemos aquí y le quiero colocar un, un, eh, un cristal ovalado. Hago lo mismo, cierro las pestañas, comienzo a cerrarla una por una. Encuentro, voy a coger otra argollita aquí, coloco el seti, lo voy a pasar por la, por el arito de la lágrima. Cierro aquí, bueno, aquí ya tenemos la lágrima con el cristal de Swarovski ovalado y en estas argollitas ya pues ya comenzamos a definir qué es lo que le queremos colgar si le queremos colgar otros cristales ovaladitos con sus cajitas simplemente es colocarlas cada una con su argolla aquí o si les queremos colocar lágrimas entonces desarrollamos el setting con el cristal y ya nos queda más fácil o ya otro tipo de material pero también tenemos otros settings con los cuales ustedes pueden trabajar acrílicos, perlas, drusas, cristal TH y otro tipo de piedras. Aquí tenemos el tono del setting cuando viene sin, sin su baño y sin trabajar como dijo Carolina. Y aquí ya como queda. Tenemos estas formas, empecé desde las más pequeñas, tenemos cuadradas para hacer aretes, tenemos también esta cuadrada para trabajar en dijes tenemos para colocar, este tipo de setting para colocar chatones, o sea que tienen un conito hacia atrás, tenemos en forma de estrella, en forma de corazón, tenemos para colocar piedras o cristales que no tienen hueco y también tenemos para colocar piedras o perlas que vienen con un solo huequito, se incrustan y se pega. Tenemos en forma ovalada, forma redonda que también a veces caben semicuadradas y también tenemos lágrimas. Para este tipo de lágrimas, que son pequeñas, tenemos este cristal TH, que tiene unos tonos muy bonitos, son unos tonos clásicos que nunca pasarán de moda. Ustedes los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net Con este tipo de settings, como les expliqué ahora, pueden colocar piedras o perlas o cristales redondos. Este año, por ejemplo, la moda son las perlas. Aquí las traje este tono que me parece divino, pero también las pueden encontrar blancas o color beige. Para pegar ese tipo de piedras les recomiendo el stone, este es un pegante que ustedes colocan un poquito, un poquito dentro del, del, del setting y colocan lo que ustedes quieran y les va a quedar de una vez, es un arete que uno lo puede hacer muy rápido y muy fácil. Con este setting en forma de estrella tenemos este cristal TH, este es muy juvenil y le gusta mucho a las niñas. Entonces es muy fácil, ustedes toman el setting, colocan la estrellita y cierran las uñas. De esta manera quiero que vean cómo queda listo el arete. Son aretes sencillos, cortos y muy juveniles. También vienen en forma de corazón y hacemos el mismo proceso. Bueno, este es otro tipo de, de setting que es pequeño, es muy juvenil también. La misma instrucción que vieron en el anterior, solamente colocar el corazoncito y queda listo el arete. También tenemos otro que este viene con chatón. El chatón es esta punta que ustedes ven aquí y él tiene la forma para que él entre de esta manera. Aquí tengo de un tono, aquí tengo de otro. Sino que ustedes coloquen y las uñitas las cierran de esta manera. Como les expliqué ahora, con, como les expliqué ahora en los anteriores. Suben aquí y agarran el material este que viene en forma de dije podemos colocarle este cristal que es cónico o podemos colocarle acrílicos planos ambos se dejan trabajar bueno aquí coloqué un acrílico que viene plano y acá lo coloqué en un dije y acá lo coloqué en un topo. este color violeta es el color del año 2018 el violeta lo tenemos en muchas tonalidades que ustedes pueden buscar en nuestra página. Tenemos en cristal TH y en acrílico. Este es el color que vamos a trabajar durante este año. Aquí tenemos una base que es muy bonita, porque tiene trabajada en el bisel, tiene un trabajo especial, que la silla llamativa Aquí tenemos este setting, que lo, se desarrolló para que fuera, que sirviera para hacer un arete. Tenemos este cristal, para que ustedes vean, de qué manera puedo hacer un arete súper fácil. Tengo la argolla y a esta argolla yo le voy a conectar una base que tenemos, pero como esta base tenemos muchísimos, muchísimas formas y muchísimos tamaños. Tenemos ovaladas, redondas, cuadradas y también tenemos esta forma. Voy a utilizar, recuerden que para pegar estos Acrílicos, Tenemos el pegante stone pero en este momento me voy a ayudar para hacerlo más rápido de esta manera. Miren cómo queda este arete de bonito, utilizando un cristal y un acrílico. pueden utilizar dos acrílicos, dos cristales al gusto de ustedes, pero quiero que se den cuenta es la combinación y el modelo del arete. Yo, yo quisiera eh, decirle a todas las personas que lo que son nuestros eh, cristales TH y los acrílicos de engaste que Adri están mostrando es una muy buena alternativa para todos para poder cristalizar y darle brillo a los accesorios de una forma más eh, más económica. Nuestros cristales y, el, y, el, y los acrílicos de engaste, al, gracias a las facetas que tienen, tienen un muy, un muy buen brillo. También de un setting, ustedes pueden colocar el herraje que ustedes deseen. Y tenemos el mismo sistema. Yo aquí, por ejemplo, escogí una hojita. La voy a colgar. Yo quiero que ustedes vean cómo queda este arete de lindo. Los settings nos facilitan la mano de obra. Porque lo hacemos muy rápido, es muy fácil y nuestros productos no se van a encarecer. Los settings tienen la facilidad de que ustedes lo pueden trabajar con lo que quieran. Este es un ejemplo de ellos. También tenemos estas borlas, que son tricolor, este año también las borlas siguen en furor, de ellas también podemos colocar los settings o bases, en este caso hemos utilizado una drusa, aquí en este setting ustedes pueden colocar la drusa, ya encaja perfecto y miren también cómo va a quedar el arete entonces, así nos quedan los aretes utilizando borlas y utilizando settings. También podemos utilizar topos grandes con acrílicos. En este caso traje estos dos tonos, que como ustedes ven, tienen base plana y también se pueden trabajar muy fácil. Mire cómo quedan de lindos los topos. Este es un topo, este es un setting, perdón, que viene redondo y medio cuadrado. Este fue hecho para este tipo de cristal. Aquí miren como encaja de lindo y también tenemos unos tonos eh, muy muy bonitos para ellos de aquí ustedes pueden colgar una base como en este caso que traje a acá en los tonos en que ustedes las pueden encontrar a este le pueden combinar por ejemplo este con esta base y queda muy bonito Todo está a la imaginación de ustedes en el momento de combinar los colores. En esta base, ustedes también pueden colocar un acrílico redondo. Y encaja perfecto y se ve muy lindo. O sea, le sirve para... tiene dos opciones de trabajar. Pueden trabajarlo con una base más pequeña y tenemos este tipo de colores. En especial, les sugiero que trabajen con estos dos que están aquí. ¿Por qué? Porque es lo que se está usando en este momento. También les traje estos tonos de azules y el negro que nunca puede faltar. El cristal TH se trabaja muy bien con él. Es uno como de mis favoritos por los tonos que trae, por la calidad del brillo, la calidad del foil. Y quiero que vean cómo queda. Le hacemos este que es muy bonito. El cristal siempre lo van a necesitar porque se deja combinar con todo. Miren cómo encaja de bien este cristal en este setting. Vamos a hacer un arete en una base lágrima mucho más grande con un color un acrílico olivín. Miren lo lindo que queda este arete. Colocamos el pegante stone en este acrílico, utilizamos este cristal y este th y colocamos la argollita y queda este arete, recuerden que estos aretes están usando muchísimo hoy en día, cuando ustedes quieran trabajar aretes más pequeños tenemos esta base que les mostré, tenemos esta argollita y tenemos bases más pequeñas vamos a hacer un violet que es este que está aquí y lo vamos a mostrar cómo queda cuando son aretes un poco más casuales, más al diario, miren tan lindo este y también tenemos un corazón más pequeño todavía, que es esta base que queda lindo. Coloquemosle este, Miren tan lindo. Colocan la argollita y queda listo el arete. Para estos settings también tenemos este tipo de bases que vienen en lágrima. Recuerden que las perlas están usando mucho en este momento, en la ropa, en las blusas, en los pantalones, en los bolsos y nunca dejarán de usarse en nuestros accesorios. Pueden colocar acá un setting más, más grande si ustedes quieren, tenemos este tono turquesa que también es muy bonito o también pueden ustedes colocar un setting más grande si lo desean para que les quede así. Para estos settings también tenemos otras bases, tenemos desde la más pequeña hasta la más grande. Aquí notan ustedes la diferencia porque entre ella y ella también hay una mediana que es la que ustedes están viendo aquí. Igual pasa con las redondas, igual pasa con los corazones e igual pasa con las cuadras. Estas bases son ideales para combinar con los settings. Recuerden que los settings se pueden trabajar con todo el material que ustedes quieran. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que todos nuestros insumos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadascarol.net Sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros. Recuerden también suscribirse a nuestro canal. Tenemos despachos dentro y fuera del país, lo cual no es dificultad para comprar en nuestra página. No olviden, ah, ya no olviden, ya dijiste, no olviden dejar comentarios. ahí, no, ya dije, dije, sí.